Hola amigos, ya hace tiempo que no he subido videos, y es porque la página de Mega, me suspendió la cuenta, debido a derechos de autor, que hasta la fecha no he podido saber en qué documento infeligit al delito, pero bueno, he estado practicando nuevamente esto del rollo del Photoshop, ya que estoy un poco oxidado, con decirles que he estado viendo mis propios videos, que gracioso. Pero poco a poco estoy tomando nuevamente todo este asunto, en lo que queda, trataré de que cada edición, diseño, etc., la mayor parte sea contenido del programa Photoshop, y nada de uso de imágenes de terceros, y si es así, no olvidaré dar créditos por ello, en esta página llamada Debianar podrán encontrar contenido muy interesante, lo he estado usando, y la verdad me resulta bastante satisfactorio recomiendo que te registres en dicha página, la dirección de mi ID estará en la descripción de este video, y de los anteriores videos tendrán la misma descripción, en el futuro solo ya no haya fallas, eso es todo y por favor, agrégame en mi cuenta de Facebook que también estará en la descripción del video, sin más tiempo me despido, saludos de su amigo Samus Sensei, hasta luego. Disfruten el resto del video, miren cómo se descarga en este sitio de fotógrafos, por si son nuevos en conocer este sitio, claro.